Lemon Rock Hotel Encuentro más bonito en Granada En una calle pequeña Lavadero de las tablas Allí encontré mi amor Bebiendo un aperitivo nos mirábamos los dos, aquel amor fue intensivo. Lemon Rock Hotel, qué sueño, qué fantasía, qué buena idea. ambiente magnífico, su bar simpático, un público exquisito, Lemon Rock Hotel. Allí te encontré a ti, allí comenzó el. Y allí mismo me dormí, en tus brazos encontré el amor.